El otro día voy a la luna, cohete con un vecino eh, A último momento me encajó un mono, me dijo Toma, va con vos, se llama Nicolás Bien, vamos, llegamos a la parte con solcito Encontramos shoppings enormes, gente comprando a morir ¿Qué hacemos? ¿Tenés hambre? Para mí el amor está del otro lado de la frontera, me dice Sí, de una Bueno, vamos para ahí Y tratamos de mover para el lado oscuro frontera Documento, papeles, no nos dejaban pasar el mono nos tiene marginalizado, que no puede ser Los procesos del capitalismo que generan estas, estas individualizaciones Yo tenía un hambre Encontramos ahí un cosito subterráneo como para poder pasar Empezamos a pasar Salen unas criaturas, eran bichos, bichos del lado oscuro, viste. no le pegaba la luz, nada Y me lo secuestran al mono Y me dijeron Si quieres volver a ver a tu mono con vida, márchate de la luna ahora mismo Y se lo empezaron a llevar muy, muy lento, eh el mono me dice, che, me están secuestrando. Haces algo? Y no sé, le traté de tirar una piedra, no hicieron nada. Y empiezan a hacerle estudios. Lo pinchan, lo testean, lo toquetean. Tenía una sustancia en el pecho que lograba un estado de percepción alterada. Entonces te, te daba re a la cabeza. Me, el mono me dice, encontré el amor. ¿Quién es? Le digo, no, está a todos lados Me dice, le pasaba la lengua un cráter Había que venir acá, estaba muy lindo Estábamos por echarnos una siesta Y los criaturas, no, nos subieron un globo Que habían preparado, tenían todo armado Para pasar el, en la frontera Armaron unas molotov con el con la droga. Llegamos a los shopping y lo empiezan a echar. Pero de acajones, eh. Tuk, tuk, tuk. 15 segundos después, todos eran bebés pasándole lengua a la plata, chupando plata. Babiaban motrizmente menos 10 La verdad que era bellísimo de ver. Y apareció una viejita que era inmune a todo, o sea, no estaba babiando nada, ¿viste? Y nos mira y nos dice. Ilumínense, pero no tanto. De a poco. ¿Mm? Compró una manzanita y se fue. We'll be